Hola, soy Beatriz Matallana, y hoy vamos a crear un look muy potente en los ojos para celebrar el décimo aniversario de las paletas iDivine. Vamos a aplicar la base. En este caso, hemos cogido la base más clarita para que rebote mucha luz, y la vamos aplicando con ligeros toquecitos, depositando la base. Escogemos el corrector más clarito de todos en crema, y lo aplicamos a toquecitos en el lagrimal y hasta la mitad en la parte baja del ojo. De aquí a aquí. Vamos a aplicar el lápiz color berenjena en todo el párpado móvil de arriba. Lo aplicamos al ras de las pestañas y rellenamos todo el párpado móvil y en el otro ojo igual aplicamos al ras de las pestañas que no quede ningún hueco entre la pestaña y el párpado y rellenamos todo el párpado móvil difuminamos muy suave la unión entre el párpado móvil y el párpado de arriba. Aplicamos al ras de las pestañas de abajo un tono neutro, un poquito más claro que el que hemos aplicado en el párpado móvil. Jugamos y aplicamos el color mate de labios en el centro del párpado móvil para que nos coja un color intenso Aplicamos máscara arriba y abajo bastante cantidad Marcamos todo el contorno de la cara alrededor del nacimiento del pelo y pasando por debajo del pómulo Muy difuminado En los labios vamos a dar un toque con los dedos para subir el tono natural del labio y lo llevamos a un tono rosa, pero no demasiado cargado.